Video, no video. Fotos con la mara. Un mira, que machorro que se de cosas. Es un video de la erupción del volcán Santiaguito. Ya, ahora No. foto porfa nos vamos